Buenas tardes, de nuevos bienvenidos a la Biblioteca Pedro Boschimpera del Museo Nacional de las Culturas. En esta ocasión nos queremos sumar al festejo del 56 aniversario de este hermoso museo, mostrándoles libros, folletos y revistas que nos hablan y nos cuentan sobre la historia de este majestuoso recinto. Bienvenidos. Recordándoles que es uno de los cinco museos nacionales del país, ya que el inmueble data del siglo XVIII y fue declarado monumento en 1931, es obra del arquitecto Don Juan Peinado. En esta ocasión destacamos la revista Gaceta de Museos número 61 del año 2015, ya que en ella encontraremos datos como quiénes fueron los fundadores del museo, en qué condiciones se fue formando la colección que ahora se resguarda y se exhibe aquí, sin dejar de comentar que ésta se ve incrementando por las donaciones por buena relación, amistad y respeto con otras naciones. Encontraremos las etapas y las salas de exposición permanentes como lo fueron la Sala de Oceanía y África y la reestructuración de las salas de Egipto faraónico y el Mediterráneo del Antiguo Museo de las Culturas, así como la restauración de algunas piezas emblemáticas del museo y por supuesto experiencias y anécdotas de los compañeros que han transitado por este bello lugar. Y los invitamos a que sigan visitando nuestras redes sociales y consultando el catálogo en línea mediante la página bibliotecas.ina.gov.mx. Gobierno de México